Hola gente de YouTube, y les vengo con un nuevo video de cómo instalar cias, ven FBI. Bueno, aquí le damos en CD y crearemos una carpeta. Primero descargaremos los archivos, los crearemos una carpeta, yo en este caso le puse mi CIA y los pegarán en la memoria de su Nintendo. Y luego, luego les voy a enseñar a cómo hacer sus propios, como si, sus propios juegos de Game Boy Advance, sus propios, casi casi, sus propios Virtual Console. De los juegos que quieran jugar de Nintendo Pero no se puedan por Que no está el virtual console o algo así mm. En este caso yo busqué un juego que me gusta mucho Super Sonic Warriors Instalaremos el Cia Así ya nada más le dan a instalar Cia y ya Es muy fácil mm, Aunque la aunque eso tarda muy poquito Como no pasa de 30 segundos A veces pero en caso de los días normales, así como contra y así estos juegos de de Super NES tendrán que copiar tendrán que copiar estos dos archivos y descargarlos por co como yo lo hice. Bueno, ahora saldremos aquí. Espera que nos salga el regalito. Nos salimos. De así normal no. Se han nuevos problemas. El Supersonic Warriors, como pueden ver, se ve medio feito porque sí, porque lo hice con paint, aunque se les recomiendo que lo hagan. Con algún otro medio de editor ¿Ven como ven? Bueno Aquí está Super Mario World que instalamos Y les voy a mostrar como Funcionan bien los juegos de que voy a dar Para que digan ah, buscó... Me voy a enseñar con cómo... Jala Ven, todo jala bien Ven, ver, Todo jala muy bien Y ahora les voy a enseñar, ¿vieron? Es como un virtual console, luego les enseño. Y ahora hablaremos en el de Super NES, porque no quiero que me salgan con quien no funciona. Y así <risa> Bueno, Nintendo 3ds. Vieron Nintendo presencia así, bla bla bla. Miren, fíjense cómo se sirve. ¿Vieron? ¡Nee! ¡Ajá! esto Ya sé, ya sé, ya sé. Adiós. Bueno, hasta la próxima. Espero que les haya gustado. Pero les voy a dar una muestra de Super Mario. ¿Vieron? Si sí funciona. Bueno, ya sería todo. Adiós. Adiós, chicos y chicas.